Bueno, y tienes razón, Vladimir, tenemos un, un invitado con mucha fuerza. ¿eh? <ríe> Andrés Acosta, señores, está con nosotros. Buenos días. Buenos dirigente, días. dirigente, Buenos días. Buenos días, ahora Andrés. no sé cómo decirle. Presidente sí. del, del, del provincial, PLD. Todavía No se ha producido ningún tipo de... Okay. Presidente provincial del PLD. ¿Verdad? Todavía. Buenos días, Andrés. Pero, como todos saben, uno de los eh, dirigentes del de el lado que seguía al presidente... Leonel Fernández. Buenos días, Andrés. Bueno, que buenos sí. días, que gracias sí. por acompañarnos. Estoy sí. contento de estar con ustedes acá buenos en este días. prestigioso programa. ¿Tú te vas o te queda? Me ah. voy. Tengo mi maleta, mi maleta hecha. ¿Ya? Sí, sí. Ya tengo todo empacado porque nosotros somos de los que vamos donde vaya Leonel y ya Leonel anoche trazó de manera clara la raya de pizarro. Eso es verdad. Es decir que Lionel en su discurso dijo que los que están quitado en el Palacio es para afuera que van y esa es la consigna de nosotros. Para nosotros rescatar la base del PLD que ha sido prácticamente arropada por esa cúpula que dirige el Palacio Nacional y que dirige también la dirección del Partido de la Liberación Dominicana. Es lamentable... Yo tengo 42 años de militancia en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo entré muy niño en el año 1977. He pasado por todos los estamentos del partido, desde circulista, miembro de un comité de base, miembro de la dirección media, miembro del comité central, presidente del partido en la provincia. Y nosotros ahora estamos preparando todo el andamiaje en esta provincia porque la gran mayoría del Partido de la Liberación Dominicana en esta provincia simpatiza con el compañero Leonel Fernández. Y aquí ganamos. Sí, y verdad. aquí realmente ganamos. Sí, sí, sí, sí. Y ahora estamos preparando la plataforma para nosotros transferirnos a la fuerza del pueblo. Y en una rueda de prensa el próximo miércoles, nosotros vamos a dar todos los detalles de la situación. Ahí pasa como presidente la de la fuerza del pueblo en la provincia también, sí, ¿verdad? de antemano aprovecho este medio... Aprovecho este medio sí. para nosotros presentar nuestra renuncia formal al Partido de, de la Liberación Dominicana y pasamos a formar parte de la Fuerza del Pueblo junto con el compañero Leonel Fernández. Vamos a ponerlo en pantalla Mira. ahí donde eh, como primicia eh, Andrés Acosta anuncia su, retira, eh, su retiro sí. formal eh, a través de este espacio eh, como Presidente. Eh, a nivel provincial sí. del Partido eh, de la Liberación como, como, miembro, de, del, como, como miembro del Comité Central vamos si, se, si es posible sí. por favor sí. una cosa Andrés ya vimos una una locución que creo no tuvo desperdicio del presidente Fernández ese relato hecho de lo que él transitó hacia la toma de decisión de definitivamente salir. Yo en principio pensé que debía de hacerlo desde adentro. Pero ustedes deben conocer más a profundidad que el simple que sale a la calle, lo que ya no había forma de permanecer dentro. No, no había forma porque ya ese equipo, esa cúpula de empresario y negociante que se ha apoderado de la dirección del gobierno y que se ha apoderado de la dirección del partido de Danilo Medina, ya había fuereado hace mucho al doctor Leonel Fernández y lo iba acorralando, acorralando, acorralando y prácticamente lo obligaron a salir de la fila de, de ese partido. Por consiguiente, Leonel ahora formaliza el partido nuevo, la fuerza del pueblo y se está gestando una gran alianza opositora para sacar a esa gente del Palacio Nacional y en eso estamos trabajando. Eh, Disculpame, eh, una cosa porque me preocupa, discúlpame no, si te hablas río. La salida de Lionel se produce, Lionel toma la decisión o Lionel se reunió primero con todo su cuadro político del país y, y, y, y consensuó la decisión y luego. Eh, la informó nacionalmente, ustedes se enteraron por la televisión. ¿Cómo, ¿Cómo pasó eso? No, por la televisión no. Leonel consultó a todos los miembros del Comité Central, consultó a todos los por presidentes candidatos. del partido en, la, en las provincias, <coughs> consultó a todos los coordinadores y presidentes del Comité Intermedio de todo el país. Y todo el mundo emitió su opinión y de manera natural en esas reuniones... Sí. Todos los compañeros que estábamos con él estábamos sujetos a la decisión que él tomara. Por lo que cuando él tomó la decisión, para nosotros no fue una sorpresa. ¿No lo tomaron, nosotros no, no lo, no lo sometieron <coughs> a votación, entonces vámonos, quedémonos, no, no, sino, nos, lo que nosotros liga. lo empoderamos todo a él. Okay. Porque ya de todas maneras. La, el equipo de Leonel Fernández está fuereado, no solo del PLD, sino a del gobierno, porque todo el que huele a Lionel ya lo habían cancelado, lo habían cancelado, y los pocos que quedaban pues ya han ido renunciando, Andrés, como es el caso del compañero Bautas Rojas. Yo quiero hacerte dos preguntas. ¿Qué pasará con los candidatos que fueron elegidos, que son de leonel senadores, diputados, alcaldes, regidores? Y la otra pregunta que tú hablas de una gran concertación nacional, alianza nacional. ¿En qué consiste? Bueno, la primera pregunta, con relación a los candidatos que ganaron las elecciones internas en el Partido de la Liberación Dominicana. Eso no se van. Eso tienen instrucciones de que permanezcan en el Partido de la Liberación Dominicana. Y hay un equipo también que nosotros lo vamos a dejar ahí para proteger a esos candidatos. Es decir, que con la fuerza del pueblo en esta provincia, justamente eso es lo que estamos diseñando. Quienes nos vamos, quienes se quedan, porque nosotros aquí todavía estamos dirigiendo la base del PLD. Porque una cosa es la cúpula del gobierno arriba, y una cosa es la cúpula del comité político. Otra cosa es la base del PLD, y nosotros en esta provincia tenemos incidencia fuerte en la base del PLD. Y esa base del PLD, tal como dijo Leonel, nosotros no la vamos a dejar sola. Estaremos con ellos porque nosotros somos los que representamos el anhelo de superación de esa base del PLD, que en su debido momento la va a tener cuando el compañero Leonel Fernández vuelva a la presidencia de la República. Una cosa, Andrés, que sí, yo he eh, entendido. Hay otra pregunta, ah, y es la concertación. ¿En qué consiste? La otra... Eh, nosotros estamos abiertos no, no, no. la fuerza del pueblo está abierta a concertar con cualquier otra organización política del país porque nosotros tenemos un objetivo claro Leonel presidente y ese grupito de engreídos que está en el gobierno es para afuera que van que los días están contados y nosotros vamos a patar en una gran alianza con toda la fuerza que quiere cambio en la República Dominicana Sí, bueno, eh, sí, en el aspecto congresual, sabemos que son muchas las cosas que suceden y que se aprueban, eh, muchas veces sin medir eh, cómo afecta al pueblo, simplemente porque se le diga, ok, aprueben esto. Ese voto disidente ahora de los leonelistas y que tal vez mantenían cierto silencio en algunas que otras aprobaciones en las cámaras legislativas me imagino entonces que enfrentarán vamos a decir ya de manera abierta directa eh, a las tomas de decisiones de los danilistas el congreso no será lo que hemos conocido bueno realmente es así, nosotros somos un partido de oposición y necesariamente nosotros coincidiremos en alguna cosa donde beneficia al pueblo pero no, no necesariamente no vamos a coincidir con ellos. fíjense que la situación se ha expresado tanto por ejemplo, Demonte de Martínez fue el más votado en Santiago, en su circunscripción, y anoche renunció al partido de la liberación, al partido de Danilo, renunció al partido de Danilo y renunció a la candidatura, a la precandidatura, a la candidatura ya que tenía ganada. Prefirió no tener nada, irse de ahí. Y así irán haciendo muchos cuadros de nosotros, muchos cuadros de nosotros, pero la línea es... Que todos los candidatos que ganaron se queden en el PL, se queden ahí adentro. Y la guerra la vamos a tirar ahí porque vamos a, tirar, vamos a tener dos frentes, uno afuera y otro adentro. Además, tenemos muchos empleados de abajo que no pueden manifestar su, no, su claro, posición política estarían... porque le quitan la comida. Sí. Y ellos están amenazando a todo el mundo. Porque hemos llegado a un estado de un gobierno que no tolera nada, ni siquiera la expresión. Ni siquiera la expresión la tolera. Entonces, una. donde quiera que haya hasta un consejo de una escuela que diga que está con Lionel cancelado. Es para afuera. que va Mira. A... Sí, entonces, ¿qué <risas> ocurre? Hay muchos que tienen que proteger su comida. Y nosotros, siendo consecuentes con ellos, le hemos ordenado, le hemos instruido para que se mantengan ahí, bajo pero perfil. en bajo perfil. Pero el día de las elecciones, ese voto de rechazo a ese equipo se va a notar y realmente... El voto que tiene Leonel Fernández es un voto duro en el seno de la sociedad dominicana. Las próximas acciones de la Fuerza del Pueblo. Bueno, en este momento todavía como Fuerza del Pueblo no estamos organizados. La primera situación ya se le dio forma a la, al, al equipo dir, dirigencial de la Fuerza del Pueblo. Ahora vamos a hacer reuniones por regiones y por provincia para nosotros entonces eh, ver la forma en que nosotros vamos, vamos a organizar el partido mientras tanto estamos organizando todas las candidaturas de nosotros para nosotros salir muy fortalecidos de este proceso electoral Andrés yo no quería preguntar quiero preguntarte, ya estamos al finalizar partiendo de esta decisión que ha tomado Leonel Fernández ya el otro sector, he visto, que ha minimizado y hasta lo han calificado, vi un tuit de uno de... Está bien, que se vaya. Ustedes, ¿qué le exhortan a los que quedan adentro? Perdón, ¿a los que quedan dentro, ¿Dentro de del, del No, del, no, del, no, no, del, lo, del PLD. Sí. <coughs> A los compañeros y compañeras que, okay. que están dentro del PLD se mantengan ahí en perfil bajo pero haciendo su trabajo político a favor de Lionel y ese equipo del Palacio siempre ha dicho que ellos son la mayoría que tienen la mayoría del comité político mayoría del comité central pero nosotros tenemos la mayoría del pueblo nosotros tenemos la fuerza del pueblo que en definitiva es lo que vale porque el pueblo es que quita y pone presidente y ya ahora, a pesar de los votos que compraron, de las represalias, de la amenaza, y con todo y eso, incluyendo al PRD, que le dieron un recurso extraordinario para comprar a todo el mundo, y no le dieron los números, Yo y a pesar de y eso... el otro día que el dirigente del PRD, que tenía los cuartos de aquí, de la provincia de volvió a perder, igual que cuando... Volvió a perder, José... y a pesar de eso tuvieron que hacer un fraude electoral para poder mantenerse. Y ahora, y ahora... Nosotros vamos para la calle de nuevo y, el, y en mayo vamos a ver quién es, quién es quien va a demostrar lo que, que es el líder. El eso eso quiere decir que ustedes harán un trabajo desde adentro similar al que hizo Miguel Vargas desde adentro. No en el 12. sé en qué instancia lo haría Miguel, pero nosotros. <risa> ese gancho. Pero como, la, pero como la base del PLD de Lionel, ese partido es de nosotros. Lo que no es de nosotros es la cúpula que ha saltado al PLD. Ha saltado el PLD esa cúpula, pero la base de nosotros, y nosotros seguimos trabajando en la base del PLD, porque ese partido es de nosotros. Ese partido nos costó a nosotros demasiado trabajo hacerlo. Es decir que va a, haber, vamos a va haber una oposición frontal. Claro que sí. Y la consigna, Leonel, la dijo anoche. Es para afuera. Es para afuera que van en, en, en el 20. Es para afuera que van y no tienen un día más. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos que haya que hacer con toda la oposición política del país para que eso se cumpla, tal como dijo nuestro presidente André, y guía y líder, Leonel Fernández. Eh, objetivamente, eh, analizando sus gestiones de gobierno, eh, ¿existe alguna diferencia realmente entre Leonel Fernández y Danilo Medina? ¿Cuál es la diferencia que existe entre ambos? Bueno, es la diferencia que, que, que existe este entre hombre. ambos es que Leonel es un hombre bueno, de corazón noble, no, respetuoso hombre. de la ley, respetuoso no de la constitución. Diga. Y el compañero no, Danilo Medina hombre. no respeta nada, es un hombre, no, es un hombre especial, hace lo que tenga que hacer para acabar no, con todo el mundo. Y ya en este momento, ese accionar no se va. Y el convenio lo Esa, respeta. No respeta nada, usted hace acuerdo, no respeta, lo habla, no lo respeta, lo escribe, no lo habla, no respeta nada, no respeta nada. Entonces, con personas así no se puede negociar nada, ni se pueden tener cerca tampoco es para afuera que van, ya Lionel lo dijo, que bueno. este pueblo está cansado de este equipo de gente que se ha apoderado del gobierno y se ha apoderado del partido y vamos para las calles y en las calles con la fuerza del pueblo vamos a demostrar realmente quién es que tiene la incidencia en el pueblo dominicano, que estamos seguros que es Lionel Fernández. Bueno, gracias al bueno. dirigente político, amigo, compañero de muchos años, Andrés Acosta, eh, un gran amigo por estar con nosotros y responder todas las preguntas que se le hicieron acá en este panel. Andrés, Éxito. y eh, vamos a ver cómo se desenvuelve la auguro. nueva vida. Muchas gracias, de, muchas gracias. Vamos. Esta legión por te vamos. auguramos éxitos uh. en el futuro político gracias, tuyo y vamos. de la organización. Vamos que a comienza trabajar hoy día. de manera incansable para que la voluntad del pueblo se respete. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Muchas bendiciones al pueblo de San Francisco de Macorís. Y a la provincia de Duarte Y debemos de decirle Que ante cualquier circunstancia Es para adelante que vamos <risa> Muy bueno Esto Bueno señora, nosotros seguimos bueno. con más contenido Del programa de mañana